¿Considera usted que los robos y atracos han disminuido en el país como afirmó el director de la Policía Nacional 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp? Háganos el feedback, eh, respóndanos y nosotros en el camino le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. La repito. ¿Considera usted que robos y atracos han disminuido en el país como afirmó el director de la Policía Nacional? Eso es... ¡Qué vaina, eh! Eso es, eso es todo, todo el tiempo. Todos los jefes de la Policía dicen que han disminuido en su... Se le había salvado al lío de, de, de, de, de los pastores. ¿Te acuerdas? Que, que, que, que por poco se lo llevan. Cuando mataron a los pastores, ah, ahí en sí, Alta Gracia, ah, sí, sí. Había, se había mantenido tranquilo y entonces ahora... Salta con este eh, eh, disparate en un momento como este, y... <coughs> quédate callado. Claro, no, aquí, no hay una, aquí hay una situación delincuencial sin control. Sí, hay, y, un, y, hay un problema Y mismo. sin plan del gobierno para enfrentarlo. Sin plan de las autoridades para enfrentarlo. Bueno. Así es. Muy bien, señores. Abinader realiza cambios, suprime DICON y DIAPE y designa director de estrategia gubernamental. El presidente de la República, Don Luis Abinader Corona, a través del decreto 542-21, suprimió la Dirección General de Comunicación DICON, la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica DIAPE y la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia. De acuerdo al mandatario, la coordinación y ejecución de las políticas de comunicación del Poder Ejecutivo deberán estar en una sola estructura. El órgano encargado de la comunicación del Poder Ejecutivo es el Sistema de Comunicación Gubernamental, SCG, a cargo de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental para la coordinación de las políticas de comunicación de los distintos entes y órganos del Poder Ejecutivo. Milagros Consuelo Germán Olaya ha sido designada por el presidente Luis Abinader como ministra de Cultura, luego de haber durado más de un año al frente de la Dirección de Comunicación DICOM. Abinader designó de igual forma a Homero Ángel Figueroa Guílamo como director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, disposición que está contenida en el Decreto 543 543.21, en el mismo decreto se designa a Daniel García Archival, director de prensa del presidente. Bien, señores. Ahí están las imágenes. Y eso, esos han sido los cambios que se han producido importantes, ¿verdad? Por, por lo que significa el, el asunto de la comunicación del gobierno. La Información, prensa, propaganda, etcétera. Bien, continuamos. Vamos a saludar a nuestra querida Carolina. ¿Qué les parece? Buenos días. Buenos días, amado. Andamos muy psicodélica hoy. Buenos días, Serllam. Buenos días, <risa> Franz. Sí, sí. sí, Pero amado. Buenos sí, pero días. verdad. Buenos días a toda la gente. Que ¿Oye está... lo que dijo uno por ahí? Que sí. Imagínate. <risa> <risa> Buenos días a toda la gente que está ahí con nosotros bien temprano. 7 de septiembre, señores. Vamos rápido. Y como siempre, muchas informaciones, muchas noticias en nuestro comentario mm. y la opinión de la gente acá Así en es. este espacio de mañana. <coughs> Muy bien, Francis, buenos días. Buenos días, amados, buenos días, Yerjan, Carolina, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas, sobre todo el 24% de disminución de los atracos, robos y demás. Ayer le mataron un oficial sí. al jefe sí. de la policía, digo yo, Buah. que era... Mensajero y a la vez oficial de fragata, ¿cómo es que le llaman? La mezclatura de, de la de, Marina. De la Marina, ok. Pero así andamos. Buenos días a todos. Pero pero lo mataron... En un atraco. Ah, ok. A las 10 de la mañana. Bien. Pero ha disminuido los atracos, según el jefe. Muy bien, señores. Vamos a ver, Carolina, a propósito del comentario... Eh, ¿Qué estábamos haciendo con relación a los cambios en el Departamento de Comunicación, Información, Prensa, Propaganda del Poder Ejecutivo y las designaciones? Sé que desde el principio, eh, más allá de los cambios a nivel institucional, cuando vimos que quien iba a estar al frente del DICOM en nuestro país, eh, la señora Milagro Germán, que es más bien del área del espectáculo, de la farándula, una persona eh, muy valorada acá por mucha gente eh, a nivel de, de, de, de, del, del aspecto, de la línea artística, eh, que más bien eh, es su fuerte, no sé si Milagro es periodista en sí, pero más allá de, de esto, el perfil que tiene Milagros para... Estar en una institución o como vocera del gobierno, como que no iban de la mano. De hecho, vimos que en, los siguientes, en las siguientes semanas, meses, habían comportamientos, eh, acciones o referimientos de ella como vocera del gobierno dominicano, donde se entiende que es un cargo eh, mucho más formal, con un nivel, si se quiere, de de un comportamiento no tan a, a la chercha, ¿verdad? Al que posiblemente eh, Milagros estuviera acostumbrada, pudimos nosotros ver, observar que esto, que en principio se criticó de la elección de ella como vocera del gobierno eh, central, pues realmente no era la persona más idónea para el cargo en sí. Una de las cosas que llama la atención es la movilidad. Ya se está hablando de que si van a mover de un lado para otro. Eh, por ejemplo, en el caso del señor eh, Furcal, que mucha gente ha estado pidiendo su destitución, también Achú, Achú, eh, también legisladores del PRM se han sumado a que el ministro de la policía eh, de Interior y Policía, pues, eh, sea cancelado por Luis Abinader. Entonces, decir eh, que Milagros Germán pasa al Ministerio de Cultura, como que te dice. Bueno, no fue eh, lo suficiente efectivo el trabajo que ella hizo en el DICOM, y refiero más allá del aspecto o cambio institucional que se está dando. Vamos a llevarla para cultura, que ahí es que ella pega. Re recordemos nosotros, sí. eh, eso es lo que se ve, recordemos nosotros, eh, más allá de todo lo que sí. supuestamente se dio, el perfil del ex vocero del gobierno, el señor Marchena, cuando tú pones... Eh, a los dos se pare, pareciera que es un perfil más acabado para ser el speaker del gobierno el señor Marchand, y por un lado poner a la diva que es el apodo como que esto daba a dudar si era la persona idónea entonces partiendo del cambio a nivel estructural son muchas las situaciones que se han dado en torno al DICON, antes también se hablaba de los miles y miles de millones que se gastaban en publicidad de manera exagerada ahora tampoco ha sido la excepción una de las últimas informaciones que veíamos ayer es que el gobierno va a dar publicidad a los programas de comunicadores eh, dominicanos en el exterior por el apoyo que dieron en campaña. Lo que es eso? Ese es el criterio para colocar la publicidad. Ok, tú me apoyaste en campaña y yo te voy a poner publicidad. Sabemos que esa es la norma acá, pero el criterio no debe de ser ese. O por lo menos cuidar la forma. Entonces, este tipo de cosas a veces es la que te hacen eh, ver que no hay ni una comunicación efectiva desde el gobierno por otros aspectos que podríamos mencionar, no hay una comunicación efectiva y además de cuidar la forma en que se hacen las cosas, cuidar el gasto. Señores, vamos a recordar los millones de pesos que presentamos en este programa a personas como Iván Ruiz, que en el show y en su programa de los domingos, ¿cómo es que se llama, Yerjan? Eh, ah, ¿Ognosis? Ya, eh, un nombre ahí, un programa de entrevista que tiene los domingos o sea, hablar de millones de pesos a una sola persona que está en dos programas diferentes de televisión no está correcto, no está bien hecho, entonces esa y otras cosas creo que posiblemente le merecieran el, el eh, o sea, hicieran que ella no estuviera en el cargo, y porque aún eh, cierro diciendo, aún haya una reformación en sí del dicon ella pudiera haber seguido en el cargo o sea, entonces dice que no Está bien valorado el trabajo que ella hizo en esa, en esa institución por el un gobierno. Un año de experiencia, amado. Bien. Gracias, Carolina. <risa> un año de experiencia. Bueno. Yerian. Sí, sí, miren. Yerian, perdón, ¿tú recuerdas los millones de pesos para buscar eh, un asesor? sí, para, sí, ella? para o sea, ella. Miren, eh, no yo creo puedo. que en, en este caso, con Abinader, esto de los voceros ni es tan necesario, porque Abinader comunica muy bien. ¿Mm? Abinader comunica muy bien, eh, hay que decirlo, es una persona que maneja muy bien los temas, él mismo se, se ve que está bien empapado de cada uno de los temas, porque fíjense ustedes que él, que él lo habla en, en, en, en, en todos los, los, los ambientes. Ahora bien, eh, lo que me llama a mí la atención, sacando la diva, porque la diva yo no creo que tenga, no creo no, no ha demostrado la capacidad de estar ni en el Dicón ni en Cultura, en cultura menos todavía, en cultura menos, porque ahí tú tienes que tener planificación, eh, tienes que tener una estrategia y tienes que saber a lo que tú vas. La pusieron ahí, no sé qué es lo que le están pagando a la diva, eh, caramba. Pero miren, esto de, de suprimir la Dirección eh, General de Comunicación, el DICON, se suprime la Dirección de Información, Análisis y Programación, el DIAPE, y la Dirección de Información de Prensa de la Presidencia. O sea, es como son como tres instituciones que se funden en una. Pero ¿qué pasa? Más adelante se dice que ahora eh, esta, la primera institución, que es el DICON, se va a llamar Sistema de Comunicación Gubernamental, que estará bajo la dirección a cargo de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, que es otra institución, y terminando entonces con el nombramiento de Daniel García Archival como director de prensa del presidente. Es decir... Prácticamente lo mismo, pero con diferentes nombres. Repito, se suprime la Dirección Nacional de Comunicación, la Dirección General de Comunicación, que es el DICOM, pero se crea el Sistema de Comunicación Gubernamental. Es lo mismo. Se suprime la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica, el DIAPE, pero se crea la Dirección Estratégica de Comunicación Gubernamental. Y entonces, se suprime, dice, dice la información, la Dirección de Información de Prensa de la Presidencia, pero se coloca a Daniel García Archival como director de prensa del presidente. Es decir, lo que hay aquí es un cambio de nombre, que, que yo le he dicho aquí en varias ocasiones, es una estrategia del presidente Luis Abinader y de este gobierno de cambiarle el nombre a todas las instituciones para borrar la memoria histórica. Eso está bien. Desde el punto de vista estratégico, político eso está bien, yo lo hiciera, yo borrara la memoria histórica de lo que hicieron los otros, yo la borrar le cambiara el nombre a todas las instituciones, porque eso hace que tú no recuerdes eh, eh, quizá algo positivo que haya en el pasado y además que la gente vea las cosas a partir de ti. Yo veo que esto es un paso eh, correcto de manera política, en, en términos reales, no significa nada porque esto no le representa al país ningún ahorro, no le representa al país quizá un poquito de mejoría, colocando ahí a Homero Figueroa eh, en la dirección, pero no le veo a esto gran, gran avance, más que el cambio de los nombres a lo que antes existía. Francis, <coughs> adelante. Mira, <coughs> eh, eso debe, <coughs> el limitando. Estado Dominicano, como toda institución, y a esta época, requiere verdaderamente de institución de comunicación efectiva. Porque en el proceso de gestión y agotamiento o de cumplimiento de sus fines, de sus presupuestos, existe un capítulo que es para esos fines en cada una de las instituciones. Lo correcto es que el presidente asuma que él no puede todo el tiempo ser el, el interlocutor porque antes nosotros nos quejábamos ciertamente de que el otro no hablaba y cuando hablaba la macaba por lo menos Luis ciertamente tiene una capacidad de información y de, y de transmisión propia que hay que reconocerla pero yo entiendo que el presidente debe de tener, ha debido de tener una Mejor. Una figura que le represente al momento de informar desde el Estado Dominicano, desde el gobierno dominicano a la población. Es fundamental la comunicación con la población. Pero el uso de la palabra por parte del presidente debe ser regulada hacia adentro, es decir, desde de, de, de los fines de, su, de sus gestores políticos porque cuando el presidente habla debe tener el carácter de la última palabra. Cuando tú ves que el presidente ya se le estaba tomando en cuenta que no tenía un interlocutor o no tenía una, una voz del, del gobierno y lo tenía que hacer él, se estaba desgastando, incluyendo que tuvo que asumir posiciones y recular posiciones, es decir, echar para atrás, él mismo, y eso Suerte que ha tenido el tiempo para definir, y creo que en Homero, que es un individuo brillante en la comunicación y en la y como periodista, creo que hasta, no sé si todavía seguirá siendo el director de un medio de comunicación. Eh, no sé si era el día, sí. Sí, sí, claro. Sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo. Entonces, para mí es brillante la designación por quien es Homero en la profesionalización del cargo. Y con respecto al, al paso de la diva, que yo nunca voy a hablar más de la diva, y le ha aceptado todos sus errores, porque ha sido un asunto de, sí, de, de, de participación de una mujer que no ha tenido el bagaje político ni la comprensión política, aunque... No, lo que no tiene la capacidad. Cuando se convirtió en verdaderamente una opositora ferviente contra el gobierno de Danilo, que eso le, le valió para que saliera del medio diario, y la dejaron en un medio, en una posición de los fines de semana, un día el domingo. No, pero ella demostró que no, que ella como que ella cobraba muchísimo dinero. ella dijo No, que pero ella, demostró, ella habló de eso porque... Quisieron vender que habían sacado el programa del aire porque no facturaba. Y ella dijo que no lo sacaron del aire, no era porque no facturaba, sino por presión del gobierno. Entonces... Lo dijo entre líneas, no lo dijo... abiertamente. Entonces, creo que, que no, el no, gobierno por, por primera vez está dando en la diana en el sentido de unificar las operaciones de comunicación del Estado y concentrarla en Homero. Aunque el que va a tener una parte política es el, Archiva. el Archiva, Archiva que le ha ido muy bien en la, en la comunicación yo no sabía que manejaba un hotel tenía un hotel, una cosa en Barahona creo que no, es no, no ese es Pineda entonces lo confundí, disculpo entonces <coughs> cuando eso sucede <coughs> cuando eso sucede el gobierno ya está dando pasos o el propio Luis Abinader a salvaguardarse su imagen como, como presidente de la república y verdaderamente a tener un departamento unificado con la posición de un individuo como Homero, que realmente para nosotros creo que, que no había sido mejor la designación. Y en cuanto wow. a la designación nueva de Milagro, ahí sí pongo un pic, porque pareciera que para cultura no tiene Mira. Mucha, mucha proyección. De, de <ríe> en una ocasión Ay, en una ocasión yo, yo conversaba con no una amiga mucha yo conversaba que con, que no una amiga, con una amiga con una amiga no para no decirle que Norte, no tiene nada oigan, no tiene mucha proyección el gobierno hoy cambió oigan ustedes dos yeah. cuando una vez en una ocasión yo conversaba con una amiga norteamericana que era la esposa de un gran amigo hermano mío y yo le decía porque siempre he sentido mucha admiración por Henry Alfred Kissinger judío, alemán, nacionalizado, norteamericano, que fue uno de los mejores secretarios de Estado que ha tenido el, el, los Estados Unidos. Y yo uh -huh. le comentaba esa parte. Y ella me decía, mira, el brillante fue Nixon que supo elegirlo. Que supo elegirlo. Y eso me recuerda, ese recuerdo que tengo de esa conversación con mi ex amiga, Miguelina. Me ¿Cómo in... eso? Tu ex. Después te explico. Ah. <risa> sí, pues. No me gustaría ir, airearlo. Ir a, yo no que me gustaría airearlo aquí. Yeah. Pero bueno, la cuestión es que de, la cuestión es que en ¿Sí? definitiva el presidente, saber elegir, es un plus que tiene un presidente de la república. Es una gracia, es una capacidad. ¿Lo hacía Trujillo? Sí. Lo, bueno, hizo todo el lo, tiempo. Siempre. Eh, lo hizo ¿Sí? todo el tiempo. Lo hizo todo el tiempo. Trujillo no, no movió sí. un, pe un, un, un pelo. Y era se hizo acompañar de los mejores y más malvados hombres. Y también. aquellos que han sabido elegir, por muy malos presidentes no, no, no, no, que hayan sido, han quedado mejor parados que los que no saben elegir y han sido buenos presidentes. Sí. Y eso le está pasando a Luis Abinader. Luis Abinader no sabe elegir su, su gente. Lamentablemente eh, Recuerda que Luis Abinader es el presidente del PRM Sí el PRM Y es, es el una presidente mezcla, de la república sí. Es una mezcla de, de sectores internos Que aunque sí. están tranquilitos Porque tienen las pasteles que ellos buscaban en el poder eh, Papa Tavera no cree eso Lo que tú estás diciendo ¿Cree y que Fafatavera tan... fue uno de los hombres que, ayer hizo una que, más, que, que más pecho puso para que, pecho este, para que este eh, PRM fuera, fuera eh, el gobierno en sí, este momento sí. y puso en juego su nombre puso en juego su prestigio puso en juego su historia y hoy día se está quejando acremente, do, sí. eh, amargamente de lo que está pasando en el gobierno entonces eh, yo lo que pienso es yo lo que pienso es que el político tiene lo primero que tiene que hacer es tener una, un equilibrio, ¿no? una balanza entre sentido común e interés político. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál es el sentido común? Usted cree, usted cree que Milagros Germán, que no ha sido nunca una animadora cultural, que no se le ha notado nunca por ningún lado la inclinación hacia la cultura. El único contacto con la cultura que ella tiene es que es una presentadora de televisión y que todo lo que los seres humanos hacemos, que no es hecho por la naturaleza, es cultura. Es lo único, pero cultura como tal, desarrollar, bueno, todo lo que ella ha hecho en su programa, que ha llevado a algún bailarín, a, a, a este, ¿cómo se llama?, el famoso folclorista dominicano, eh, ok, eso, esos son los contactos que ella tiene con la cultura, pero para trabajar cultura es necesario tener una idea clara de qué está pasando con el tema cultural en la nación. Y yo no creo que Milagro bueno, lo tenga, como tampoco tuvo su las suficientes condiciones para entender, no tuvo las suficientes condiciones para entender su rol en esa función que acaba de dejar. Que quizá debieron de dejarla porque finalmente ya ella tenía un año de experiencia. ¿Cómo tú dices, Francis? <ríe> que de hecho, de hecho eh, yo lo primero que pienso es, bueno, tres instituciones concentradas en una quizás reduce gastos y, y planifica mejor la estrategia de comunicación y la estrategia de inversión de la comunicación. Y cuando vamos a cultura, entonces, veo que se define un tanto de desesperanza hacia el desarrollo de la cultura en el país que tanto necesitamos para apoyo del mismo tema, qué, pero claro, no hay inversión, parece que no hay inversión. A la señora Heredia? ¿Por ¿Tú qué la sabes cambiaron? para dónde mandaron a la señora Heredia? Sí, ¿Tú, tú, tú, tú que hablas de ahorro? No, este, la mandaron como asesora, asesora del Poder del Ejecutivo poder. en materia de cultura, Exacto. es decir, una botella. El mismo estilo eh, que... Pero, una Danilo, sí. pero fíjate una la la cosa, para la, que cosa. Tiene la, la que tiene el background para el tema... La ponen la sacan como asesora. Y la que no tiene el background la ponen. Pe entonces, eh, Francis, pues una, señora, una cosa. mandé a, a al chamo el perfil, un tanto resumido de Milagros como del señor Archiva. Archiva para saber de, conocer un poquito. En el caso de Milagros Germán, ella no tiene, a nivel profesional o académico, ninguna. no tiene ninguna formación o preparación no, claro no, en claro. área de comunicación. Ya, no es esa, no es periodista, no, eh, no tiene por lo menos vamos no a licenciada decir. en sociología. No, ella Arte, sí, es rápidamente, no. todos conocen a la DIVA pero acá, no pero su especialidad, o sea, mayormente su vida eh, no, laboral no laboral. Como presentadora de televisión, mm. desde 1991 trabajó con María Cela Álvarez. Mm. Eh, en los diferentes pues reina, de belleza, reina de belleza certámenes, wow. empezó du a estudiar du ar arquitectura, sí, sí, bueno, muchachos, eh, inició a estudiar arquitectura en la Unfu, no. pero no, o sea, no presentó su tesis no, y no. en el área Teeta del de propio espectáculo. Propio. Por otro lado, tenemos al señor Archival, tenemos la foto ahí, muchachos, hey. que en agosto, ahora el el, el 17 de agosto, que fue que el, el, el presidente le habló al país, ya el señor Archibal había sido designado director de Estrategia de comunicación, ¿qué pasa? Al parecer ya se venía, ya estaba Trabajado o pensado uh -huh. Uh -huh. cambiarle el nombre ¿Qué pasa? Pues este señor ya Designado en agosto como director Del departamento de comunicación sí. O estrategia sí. eh, Sencillamente ahora es que asume El cargo de, de la Confort de la, o sea, de la unión de estas dos instituciones, uh -huh, que es el DICON y de el de la DIAPE, fusión, la digamos. fusión sí, de estas dos instituciones, ahora el señor Archiva sí eh, será el representante o encargado la, de la misma. A, más sí, bien Archiva Mira. es de, un periodista. De, de, es déjeme explicarle. Sí, hay, eh, hay una confusión, eh, precisamente por la información, Carolina. Mira qué pasa. Quien va a dirigir la Dirección Estratégica de Comunicación Gubernamental es Homero Figueroa, que, que sería lo que antes, era, lo que hasta ayer era el DICON. Okay. Entonces... Eh, no sé si me voy a entender sí, sí, sí, eh, claro. la dirección de estrategia y comunicación gubernamental sería o va a ser a partir de ahora lo que antes era el dicom uh -huh. eh, y naturalmente ahí dentro de esa institución está el sistema de comunicación gubernamental y ahí es que entra por último, archival no la dirección no, de, prensa de prensa de la presidencia que Eso. es lo que va a dirigir archival es decir Prácticamente es lo mismo, pero con los nombres cambiados y con, y con incumbentes diferentes. Y se vuelve un poco a lo que era antes, que lo que había en el Palacio Nacional era una dirección de prensa, no existía el DICON y solamente había un director de prensa que era el encargado de manejar la información que salía. Del Palacio. Hay una que es del Poder Ejecutivo y otro que es específicamente del Presidente de la República. Por ejemplo, lo, el trabajo que va a hacer Archival es específicamente informar lo que tiene que ver con el Presidente de la República, okay. si va a salir este fin de semana, okay. si no va a salir, si va a hablar, si no va a hablar, si va a participar en una actividad. Okay. Esa es la función. Ya a nivel de, gubernamental. Ajá, eh, ya lo que tiene que ver con el Poder eh, Ejecutivo. Sí. Ya lo va a hacer Homero a través de la Dirección de Estrategia de Comunicación Gubernamental. Hay que decir que el señor Archival fue el director de campaña del Presidente Luis Abinader sí. también. Archival siempre un hombre inclinado al PRD sí, sí. parte del PRD luego del PRM pero, y es un periodista de vieja data claro. oyamente, eh, no es tan malcriado como Melton Pineda porque Melton Pineda otra no. es ácido, ácido Melton eh, Pineda pero Dios es decir, un individuo que a veces se le zafan sus cosas yo reitero que la parte de planificación estratégica de la figura del presidente hace tiempo venía sufriendo de la ausencia de una persona quien le representar de un, de un ¿cómo se llama el, el que va a ser de, de comunicación del presidente? Archiva. Archiva, Daniel García Archiva. Una persona que regule esas informaciones, no de la voz del presidente, sino de la voz de Homero, que sería el que hablaría luego Así para informar en la parte gubernamental. Entonces creo que es, es, es adecuado y reducir vuelvo y repito el desgaste que pudo haber que pudo haber sufrido porque cuando uno va escuchando lo que le está pasando al jefe de la policía que ahora se despacha cuando tenemos el mayor incremento wow. y, la, y, y donde y donde Chu dijo que no había cuatro bueno, te lo dijo ahorita es decir que el 24% por le ahora, respondieron con una muerte con un una oficier. muerte inmediata ahí bueno señores Vamos, vamos a la pregunta, ¿considera usted mm. que, que robos y atracos han disminuido en el país como afirmó el director ver, de la... Bueno.